Presidente, presentamos esta proposición de ley para derogar las devoluciones en caliente y que volvamos a la legalidad y al cumplimiento de los derechos humanos en las fronteras sur. El Partido Popular introdujo en el Senado, en la tramitación de la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, en la tramitación en el Senado una enmienda para modificar la ley de extranjería y ampliar... Espere un momento, la... senadora Mora, Espere un momento. Señorías, hagan el favor de guardar silencio... O si tienen algo que decirse, salgan al pasillo, por favor. Pero no hay manera de que la senadora Mora se haga entender. Espera un momento. Cuando quiera, señoría. Gracias. El Partido Popular introdujo en el Senado, en la tramitación de la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, una enmienda que pretendía modificar la Ley de Extranjería y ampliar lo que fue la disposición adicional, lo que es la disposición adicional décima, para darle cobertura legal a la práctica que, por vía de los hechos, se estaba realizando de devoluciones en caliente una reforma aprobada con nocturnidad y alevosía que es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con esta proposición de ley lo que pretendemos es la vuelta a la legalidad y al cumplimiento de los tratados internacionales y proponemos dos cuestiones. Por un lado la derogación de la disposición adicional décima de la ley de extranjería y por el otro lado que se aplique un procedimiento concreto. En cuanto a la derogación de la disposición adicional décima, es una norma cuestionada por toda la sociedad civil, por colectivos, tanto nacionales como internacionales, desde Amnistía Internacional a la Comisión Española de Ayuda a Refugiados o organismos nacionales e internacionales, desde la Defensoría del Pueblo, el Comité de Prevención de la Tortura o la Comisaria Europea de Derechos Humanos. Todos ellos lo han cuestionado como ilegal. Es una práctica que venía a contemplar las devoluciones colectivas y eso está expresamente prohibido en la Convención Europea de Derechos Humanos en el artículo 19. Es una práctica que convierte en un espejismo el derecho de asilo. Derecho de asilo que miles de personas cuando llegan a nuestras fronteras intentan pedir o vienen por eso porque están huyendo o del DAES, de la guerra, de tortura, de matanza de persecuciones o de malos tratos de Marruecos, directamente. Vienen aquí no porque quieran, vienen aquí porque están entre la vida y la muerte y necesitan nuestra protección. Principio de protección, además, que es uno de los pilares europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues en vez de cumplir con la ley, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. ...a través de un vericueto que se inventa el Ministerio del Interior... ...de obligar a pedir asilo en los puestos de frontera... ...que más que proteger el derecho de asilo... ...lo que está haciendo de todas todas es despreciarlo... ...¿por qué? ...pues el mejor ejemplo es que en las oficinas de asilo de Ceuta... ...por ejemplo, ninguna persona ha podido pedir asilo... ...ninguna, ninguna persona... ...es más, esa oficina de asilo está sin estrenar... ...sin estrenar... ...¿por qué? ...pues porque las personas subsaharianas no pueden llegar... Y eso no pueden llegar, la única manera de pedir asilo es o bien lanzando al mar y llegando hasta nuestra costa o bien saltando las vallas de Ceuta y Melilla. Y eso, si acuden a Ceuta y Melilla y hablan con cualquier agente de la Guardia Civil que trabaje en los puestos de frontera, se lo dice directamente. Pretendemos la derogación de esta norma porque desatiende además el principio de no devolución a países donde las personas a las que devolvemos pueden sufrir torturas o malos tratos, como Marruecos. ...o los países de origen de las que provienen. Y esto ya nos lo ha dicho el Comité de Prevención de la Tortura... ...nos lo ha dicho directamente que no hagamos eso. Es una práctica que desatiende la protección de las víctimas de trata... ...que impide la identificación y la defensa de los menores. Es una práctica que además contradice los principios... ...y los derechos fundamentales de nuestra propia Constitución... ...porque impide y e elimina cualquier procedimiento administrativo... Y cuando no aplicamos ningún procedimiento administrativo estamos hablando de arbitrariedad, que es lo que existe en este caso. A estas personas no les permitimos. permitimos ni hacer alegaciones, ni tener derecho de asistencia letrada, ni presentar recursos, ni tener tutela judicial efectiva, y esto es contrario al artículo 24 de la Constitución Española. Que el Gobierno del Partido Popular no cumpla la ley se está convirtiendo ya no en una excepción, sino en una norma, y esto... He tenido la oportunidad de decírselo a los oídos cada vez que he tenido ocasión. ¿Qué mensaje le están lanzando a la sociedad? Pues está muy claro que los derechos humanos son, se aplican para unas personas sí y para otras personas no. Y todo esto que estoy contando... No solo lo decimos nosotros, sino que existe ya una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 3 de octubre, donde se dice claramente, condenando al Gobierno español, que el privar de derecho de recursos es contrario al artículo 13 del convenio y el ir en contra del principio de la prohibición de expulsiones colectivas es contrario al artículo 19. Obviamente en un Estado de Derecho donde se cumple la ley para unas personas sí y para otras no, esto no estamos hablando de Estado de Derecho, pero eso es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Planteamos dos cuestiones en esta proposición de ley, por un lado la derogación de la ley de extranjería y por otro lado el que exista un procedimiento, porque lo que pretendemos es que no quepa la posibilidad de un vacío eh, legal como el que existía antes de la disposición adicional décima, donde... Por pues la vía de los hechos sí que existían devoluciones en caliente y, de hecho, cuando era ministro, el señor Rubalcaba, se practicaban las devoluciones en caliente. Lo que pretendemos es reconducir estas devoluciones en caliente totalmente ilegales al procedimiento más efímero que existe ya en la ley de extranjería, que es el procedimiento de devolución del artículo 58.3 de la ley de extranjería. Este procedimiento es un procedimiento sumario, muy sumario, pero que cumple al menos con un mínimo de garantía, el del de derecho a la defensa y el de derecho a la tutela judicial efectiva y, además, el que podamos identificar a las víctimas y a las personas eh, vulnerables que, además, en nuestra legislación son merecedoras de protección. Además, este procedimiento tiene un desarrollo dentro de la ley de extranjería y, además, también un desarrollo reglamentario, Señoras y señores del Partido Popular, el Gobierno cumple sistemáticamente la ley y la frontera sur. Y ustedes, sin embargo, se muestran aquí como los garantes máximos de la Constitución y de la ley. Es nuestra oportunidad como representantes públicos de restaurar la legalidad y acabar con el sistema de excepción de los derechos humanos que tienen impuesto en Ceuta y en Melilla. Es nuestra oportunidad de que los tribunales de derechos humanos internacionales no nos sigan condenando y no les saquen los colores al Gobierno, al Gobierno del Partido Popular. Por eso le pedimos el voto favorable porque nos estamos jugando la vida y los derechos de miles de personas inocentes.